Gracias, presidenta. Buenas tardes de nuevo. Desde el Grupo Mixto hemos apoyado esta moción con los diferentes puntos que presenta a, bueno, esta iniciativa, pues está en juego a calidad y a excelencia ¿no? de la Universidad de Galega. Si no se inviste de un seito coherente y se tiene una planificación pensando no presente y mirando cara al futuro, estamos a destruir este país donde hubo un drástico recorte de financiación que supuso entre 2010 y 2015 eh, más de 87 millones y donde se va a cara un modelo baseado en el mercantilismo, eh, segundo se alerta, ¿no? que imperará hasta, por lo menos, o año 2020. Y a esto sumamos a perda de autonomía. La universidad está sometida a unas normas muy estrictas, pues calquera contratación do personal docente a tiempo parcial o una sustitución pues precisan de autorización de la propia junta y de las Consellerías de Educación y de Facenda. Feijó colgase medallas cuando habla de la constelación de las tasas universitarias, que son las más bajas de España —parece que no lembra que tenemos un nivel de vida también más bajo del Estado—, más el sistema universitario galego figura entre los peor financiados de Europa y del Estado español, con peor ratio de financiación por profesor y alumno. A perda de calidad en la educación superior con una precarización de la docencia resentiéndose en la calidad de servicio público por culpa de la supresión del profesorado y que existen materias impartidas por docentes no especialistas y en la falta de oportunidades. Las universidades galegas perdieron, de curso dos mil de 2011, estos son cómputos efectos no ano 2015, un total de 374 profesores, para quedar en 5.258, cuando en no ano 2010 se tiñan 5.987. O goteo das baixas o profesorado, con leva que cada vez más se impartan menos masters, mermando prestigio que ha dado anteriormente no el Concerto Nacional y perdiendo los indicadores de excelencia de la Universidad de Galega y que las materias ya no las dan en muchos casos los propios especialistas titulares sino profesores afines. Esto es cada vez menos merma a calidad académica. Y a par dos duros recortes en la tasa de reposición del profesorado, presentan ahora mismo un más que deficiente panorama en algunas de las ramas de conocimiento, como pueden ser algunas de las cátedras de Ciencias de la Salud de la Universidad de Santiago de Compostela, vacantes de la da jubilación de las personas titulares. Hay e más dificultades también para los grupos de investigación, tanto para continuar con sus proyectos como para contratar, por falta de presupuesto. A pesar de las leves subidas en los dos últimos años, la inversión en I más D más en las contas públicas galegas y un a un 15,5% inferior o 2009. La inversión eh, consiguió un máximo en no 2008, que era una cifra equivalente a 1,04% do PIB galego para quedarse en un 0,87% en 2012 y situarse a niveles del año 2005. Decir que ¿no? el promedio estatal está en un 1,3 un y también incumplir el Plan Galego de Investigación, Innovación y crecimiento, de año 2011-2015, que asumía como objetivo será la conversencia de esfuerzo galego en I+, D+, I con esfuerzo de Estado y muy longe do objetivo de la Unión Europea, que era para el año 2020 llegar al 3% do PIB. Es cierto que muchas personas investigadoras, incluso docentes, tenían que buscar oportunidad en otros países, incluso en otros puntos de Estado. Evidentemente, tiene que haber una mayor financiación, según el criterio ¿no? de las personas representantes de las tres universidades. Valorar mucho más también la capacidad de retención de talento, la colaboración entre la universidad y la empresa y la propia inserción laboral de los titulados, que es fundamental y que he demandado por la sociedad. Y también eh, fago fincape na, a que a falta de renovación eh, del propio profesorado frea el proceso de equiparación de las mujeres en la universidad. Después de un crecimiento sostido de proporción de profesoras titulares, esta tendencia se detiene en el no año 2008, cuando se registraba un porcentaje de un 40%, muy semellanto al año 2013, 41,5%, y e mismo pasa con las asociadas de un 31,7% o un 32%. Es urgente la reposición de las jubilaciones y las bajas no personal docente y la contratación de la gente para mantener vivos los equipos de investigación y ya no falemos eh, de las propias personas acreditadas para acceder al puesto de personas catedráticas o de las jubilaciones o incluso do profesorado eh, que ahora mismo eh, por las condiciones críticas a nivel económico podemos llamar profesorado low cost los ¿no? docentes universitarios no llegan a mileuristas que somos profesores asociados que incluso realizan más horas las que figuran en nómina y también eh, referentes interinos ¿no? a tiempo total que cobran como otro profesor más aquellos que trabajan a tiempo parcial con soldos eh, bastante eh, pírricos por tanto eh, dentro del grupo mixto